Desde los tiempos prehistóricos llega a Flint. Mientras tanto, en la Secretaría del Tiempo. Miren a Flint golpear. Atravesar la barrera del tiempo para salvar al mundo. La pinta, pinta, pinta, pinta. Defender la justicia a través del tiempo y el espacio. Flint, el detective del tiempo. Hoy presentamos la llegada del unicornio. Yuni ahí estás. He estado buscándote por mucho tiempo. Si puedes oírme, dame una señal. Yuni. recibimos una transmisión de la policía del tiempo. Esta misión es muy importante. Prepárense, Doctor Goodman. Uh -huh. Hay que enviar a Fide si enseguida mutante llamado Yuni. Yuni valora su libertad y tiene la habilidad especial de moverse a través del tiempo y el espacio sin asistencia mecánica. ¿O sea que puede viajar por el tiempo sin cronocicleta? Uh -huh, exactamente, Tony. Ah, oh, wow. Vaya que envidia. ¿Por qué dices eso? Porque podrías ir a través oh. del tiempo y el espacio cuando quisieras, sin cronotarjeta ni nada, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. ¡Qué ¡Emocionante! ¿Y qué? Yo también viajo ¿Mm? en el tiempo oh. y en el espacio. Pero tú puedes hacerlo con la cronocicleta y recuerda que solo es para las misiones. Si yo manejara así el tiempo y el espacio, haría una cena en cada década. Y yo estaría junto ¿Eh? a usted, doctor. Yo mm. pensaba en otra persona. No te ofendas, Flynn. ¿Sabe a quién me refiero? Sí, lo sé. Nos estamos desviando del tema, doctor Goodman. Eh, sí, no. Solo es que, bueno, ya Está sabía. mejor. Su cronotarjeta estará lista enseguida. La tengo. Bien, vámonos ya. ¿Liz? Oigan, esperen, ni siquiera sé a dónde van Todos lo sabremos al poner la cronotarjeta Solo quiero ser informado, es todo ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! sí. sí. ¡Tengan mucho cuidado, por favor! Estarán bien, Doctor Goodman, la tarjeta está programada para el Gran Cañón Es uno de los lugares favoritos de June. ¡Insertando tarjeta. Para el Gran Cañón. ¿Pero cuál es la época? ¿Cómo voy a rastrearlos? Vamos ¡A Esta gran a cañón! cañón ¿A quién le bota. importa? ¿Listas? ¡Sujétense! ¡Esto será emocionante! del que hablaba Julia? Procedimos, pues sea lo que sea. El Gran cañón tiene 350 kilómetros de largo y hasta kilómetro y medio de profundidad. Miren, allá. ¡Guau! ¡Wow! ¿Hablamos con él? Tal vez. Ojalá sea amistoso. Muchachos, ¿creen que pueda ser Uni en su forma máster? Tal vez. ¡Hola! ¿Quieres ser nuestro amigo? ¡Uni! Uni! Bueno, ahorita es hora de volar. ¿Qué hace Alita aquí? Pues parece que necesitaríamos ayuda. ¡Vamos, Alita! ¡Es hora de volar! ¡Volar! <risa> ¡Espera! ¡No lupes el equipo! ¡Descuiden! ¡Volveré! ¡Vamos muy lento! ¡Lo sé! Esperaba mucho más poder en estas alas, pero no responden. ¡Oh, tu culpa! ¡Se puso triste! ¿Sí? Yuni! está escapando, ¿qué hacemos? Yuni, espéranos! No podemos hacernos amigos si sigues volando de ¡Yuni! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso fue increíble! Desapareció dentro del banco de nubes. ¿Podríamos encontrarlo ahí? Ya se adelantó demasiado, hijo. Si queremos atrapar a Juni, tienes que hacer conversión. ¿Ah? una más en mí eso es así se habla ¡Es fantástico! qué velocidad! ten cuidado ah, ah. ¡Ahí está! ¡Atraviesa las nubes! ¡Mejor detente, Juni! ¡Nunca! No se detiene. ¿Podemos alcanzarlo, Alita? ¿Tú qué piensas? ¡Claro que sí! ¡Aaah! No se está burlando. No lo permitas. ¡Claro que no! ¡Hay que seguirlo por el cañón, Alita! ¡Miren esto! ¡Ah! logramos, chicos. Detente, amigo. Enciérralo, Clint. No lo asusten. Vamos, amigos. ¿Cómo confiar en ustedes? ¡Ay! ¿Ah, ¿De dónde salió esa voz? Vino de Yuni, creo. Es telepatía. Yuni está usando su mente para hablar con nosotros. Si no te ayudamos, Petrefina te capturará. No necesito ayuda de un simple humano. ¡Cuidado! ¿Qué es esto? ¡Yuni! ¡Yuni, cuidado! ¡Es es la fina! ja, ja, ja! Bien, muchachos, atrapen al mutante Tenemos que detenerla ¿Puedes hacerlo, Flip? Ay, ¿cómo va a detenerme? Ese tonto cavernario no puede detenerme a una ancianita Además, soy la invencible Petrafina. Y eso que no dije hermosa Ahora, si no es mucha molestia, Empacaré a ese mutante y me iré de aquí El Señor Oscuro se enamorará cuando se lo presente Ahora que tengo a Yuri Estaremos unidos por toda la eternidad Oh, oh. oh, mi amor ah. Mi corazón es de pasión Voy a llevarte a tu mutante, amado mío Creo que es hora de remolcarlo ¿Qué? Momento, amigo, no se lo voy a permitir, ¡vamos! Creo que es mal momento para decirte que tengo miedo a las alturas Voy a soltarte, papá ¡Vamos a la acción! ¡Tú lo has dicho! ¡Por el poder del mazo. ¿Eh? Sí, funcionó. Conseguí esa cadena en una oferta por Catálogo y resistió bien. Ahora que está enganchado, le enviaremos energía. ¡Hola! Oh, oh, oh. Ahora ya me achicharré. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! Me caí, no puedo levantarme. Yo ni me sacaron toda la fuerza. ¡Ah! <risa> ¿Y ¿sí te pareció fuerte el choque? ¡Mira cómo es con este trasero! ¿Están cansados, Salita. No permitas que los selle. ¿Más? ¡Mira esto! ¡Ay! ¡Buen tiro, Alita! ¡Gracias! ¡Yuny! ¡Oh! ¡Dejen de reparar como caballos! ¡Yuni! La reversa. No me acuerdo cuál es cuál. La que va hacia atrás. ¿Eh? Uh. Ay. Ay. ¿Puedes comer Juni? No, ¿sí? ¡Ay, no es lo que se viene. en mente! No sé dónde estamos, pero esto no es relatividad. ¿Relatividad? ¡Sara! ¡Tony! ¡Quédalo! ¡Flint, despierta! ¡Vamos, hijo! ¡Reacciona! Ese muchacho mostró gran valor al salvarme. Es hora de devolverle el favor. ¡Es un buen muchacho! ¡Gracias! ¡Sigan tras ellos, muchachos! ¡No los pierdan! ¡No dejen que nos vean! ¡Tú no ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¡Lin! ¡Lin! ¡Ya levántate, hijo! Ay, ¡Estoy listo! ¡Petrofina, quedas arrestada por la policía del tiempo! ¡Finalmente lo hiciste! Petra. Mm. ¡Buen observador! Imagínate, no es comida, déjalo, déjalo. Me avergüenzas. Yo lo siento mucho. Al fin entiendo ese apetito de primera mano. Impresionante. Todos los niños tienen un gran apetito, verdad? Oye extraño, ¿cómo es que sabes el nombre de mi hijo? Yo soy el viejo guardián de la tierra del tiempo. Sé los nombres de todos, rojo. ¿Eh? Quería conocerlos en persona. Y bien, ¿qué tal algo de comer antes de que me vaya? ¡Ay, me gusta este lugar! ¿Podría comerme un caballo? ¡Traiga la comida! Bueno, a ver qué te parecen estos bocadillos. Rosado los prepara deliciosos. No es necesaria tanta ceremonia. Inca el diente. Mm, Muchos gracias, ustedes! Mm. <risa> ¡Yuni! Bien hecho, Yuni. Gracias por traer a Flint y a su padre. <risa> ¡Hola! Tienes algunas cadenas encima, espera. Gracias. bonito! eres muy lindo! ¿Quién es ese viejo de abajo? Y a propósito, dónde estamos? No sabemos, la computadora se averió en el viaje Sabemos que estamos aquí, de eso estamos seguros ah, ¡Qué alivio! Tenemos que escurrirnos y atrapar a Iuni Luego podremos irnos de esta tierra perdida ¡Tenemos que actuar ya! ¡No me defrauden! ¡Muy bien! ¡Vamos! Estoy preocupado por mis amigos, ¿dónde estarán? Están a salvo, Flynn, descuida Ven a ver esto, la última vez que los vi fue en ese risco por allá ¡Espera! ¡Ahí están! ¡Ay! ¡Son mis amigos y están en la casa De no pueden oírte. Están en tiempo y espacio Ajá. diferente. Merlock los salvó del flujo del tiempo. Gracias, Merlock. Sabía que nos apoyarías, amigo. Ahora que has comido, es hora de ponerte al corriente. Adelante, infórmeme. Es un poco complicado. No empezaré desde principios del tiempo. Yo tengo mil millones de años. ¿Mil millones? ¡Eso es imposible! Oigan, miren, creo que no está bien sentado. <risa> Sé que esto puede sorprenderles, pero escuchen la historia. Fue hace muchos años, muchísimo tiempo. La Tierra del Tiempo fue creada para registrar y proteger los acontecimientos de la vida en el universo. Ningún detalle fue descuidado. Ninguno fue insignificante. Naturalmente son muchos detalles, así que encargué a los conmutantes que cuidaran los registros y mantuvieran en forma la maquinaria. Fueron invaluables en la protección de la trama del tiempo. La vida era una existencia pacífica hasta que el hombre enmascarado apareció. Viejo, tu tierra del tiempo es solamente un fraude. Pretendes proteger la trama de la historia cuando en realidad estás sofocando los rincones oscuros del alma. Rincones oscuros que tienen que ser liberados, nutridos y, por supuesto, gobernados por mí. ¡No te saldrás con la tuya! <risa> Lo haré, mi pequeño e incompetente amigo. Destruiré tu tierra y la historia será mi más preciado domingo. Los cronomutantes fueron enviados a diferentes eras de la historia del mundo. La trama del tiempo estaba en riesgo. Forme la policía del tiempo. Hasta ahora hemos frustrado los intentos del señor Oscuro de capturar a los cronomutantes y no hubiéramos podido lograrlo sin ustedes. Esto ha sido muy divertido. Eres nuestra esperanza, Flint. Oye, eso es mucha presión para el muchacho. Ay. La pureza de corazón y el valor de Flint harán que los cronomutantes vuelvan a su forma normal y dejen su personalidad perversa. Es así de simple. Yo he hecho no, señor, No hay problema, los haré a todos y a cada uno de ellos mm -hmm. Creo que oí la voz de ese mm -hmm. pequeño cavernario mm -hmm. <risa> Aquí estoy oh. ¡Ja, ja, ja, se acabó! ¿Se acabó? ¿Es el fin de la historia? ¿De verdad? ¡Ay, qué asustada estoy! ¡Por favor, ten piedad de nosotros! Mis muchachos y yo somos unos pobres criminales Nunca ¿No? hemos sido felices en casa! ¡Debes entender nuestro canario! ¡Ay, qué cursi! No los conoces! ¡Siempre quieren llamar la atención! ¡Por favor! ¡Mira esta muchacho! <risa> ¡Ay, no! Ah, ¡Lo tengo! ¡Ni siquiera pienses en escapar! ¡Ahora eres mío, Yuni! ¡Lo petrasé yo! <risa> Pero es pequeño. Tenemos que cambiarlo con mi petralático. Oh, no. Parece que hay un nuevo comisario en la ciudad. ¡Yo! ¡Príbete al oscuro! ¡No, jamás! <risa> no. Oh, no. ¡Oye, a mí no! ¡Mándale esas flamas a cavernario! ¡Ja, <risa> ¡Ah! ¡Eh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! papá! ¡Tenemos que cubrirnos! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ja ¡Ah! ¡Ay! ¡Hacia dónde correr! No necesita ayuda. ¡Linn! ¡Rápido, abuelo! ¡Aprieta el botón azul! Ojalá funcione. ¡Rayo, facilitador! ¡Papá, auxilio! ¡Ay, lo facilitó! ¡Se protegerá del calor! ¿Estás bien, hijo? ¡Sí, pero tengo mucha hambre! Podríamos atraparlo, pero está muy caliente. ¡Sigue sobre él! ¡Ah! ¡Dos outs en la parte baja de la novena entrada! ¡Anda, lanza la bola! ¡Fuera! ¡Qué ¡A ver, Rosado! ¡Oprime el rojo! ¡Rayo de fosilizador! ¡Es hora de tomar a este bronco! ¡Yeehaw! ¡Ah! Unicorn necesita ayuda! ¡Vayan allá! ¿Eh? ¡Yee -haw! ¡Yee -haw! ¡Va al muro! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Ah! ¿Sí? ¡Junny, tú no eres malo! ¡Estás lleno de bondad y además eres mi amigo! No hay que interrumpirlos. ¡Yo quiero la victoria! ¡Eso es lo que quiero! ¡Oye, Blitz! ¡El agua! ¡Ven conmigo! Te va a refrescar. Sujétate al piso, está resbaloso. ¿Estás bien? Oh, sí, estoy bien, Juni. No oh, me recuerdas, soy tu amigo. Por favor, trata de recordar. <risa> ¿Mm? ¿Mm? ¿Mm? Por eso ni valor, ¿ves lo que dije? Claramente abuelo. Te ¿Mm? dije que la computadora se averió. ¿Ay? ¿Ay? Dime si la computadora nos sirve, hacia dónde vamos. No lo sé, Dino, pero por favor, que no. apolice. en el flujo del tiempo, Prince? No lo sé, todo fue confuso. Su memoria fue borrada. Pero recuerdo a todos mis amigos. ¡Nada de borrado en acción! ¿Y que lo digas! Creo que ahora recuerdo. Había un hombre viejo. ¿O era una mujer vieja? Volverá a ser normal después de que coma algo. ¡Pizza para <risa> todos! <risa> Tú sí recuerdas, ¿verdad, Juni? Recuerdo que eres mi amigo leal y nunca lo olvidaré. Si alguna vez me necesitas, llámame.